Lucía Hernández Sista, acá nací en la comunidad de Rancho Pérez. Mi papá fue que vinieron de, de por allá, le decía yo a él. Ayer, le la Laguna, salió de ahí porque no, no, no había trabajo, no había, no se daba maíz antes, dice mi mamá. Mis hijos se fueron porque este, estuvieron en la secundaria y este. Porque dice, mamá, dice, me voy a trabajar porque acá este está muy pobremente, dice. Y no tenía nosotros luz. ¿Y cómo va a ser mi tarea? Dice, mejor me voy, dice. Y le digo, ¿para qué vas a ir, hijo? Le digo, acá hay trabajo. Trabajamos de cafetal, le digo. Trabajamos de milpa. Trabajamos de frijoles, de cosechar un poco de frijol para comer, para no comprar. Gracias a Dios le digo que ya estamos un poco mejor, le digo, porque ya le conté del baño, ya tenemos baño. Vino una vez mi, mi nuera, yo tengo, tengo mis mi nietos, ¿eh? En vino a mi nuera, no le gustó mi baño. de trina tenía yo y dice, salía corriendo. Ay, dice, una abeja, ay, dice, un animal. Ya puedes venir, le digo, yo tengo mi nuevo baño. Gracias, dice, que apoyaron, dice, échale ganas, dice. Yo me llamo Josefina Carrasco Pereda. Se tengo 35 años. El tiempo de que vivo en esta comunidad, tengo unos 22 años. Y, y cuando yo llegué en esta comunidad, pues es muy abandonado. El programa nos trajo el tanque de agua, donde nosotros guardamos el agua, verdad, para ocupar durante un año, porque aquí no hay agua potable ni tampoco hay arroyo, río, todo eso no, sino aquí nosotros en esta comunidad estamos ocupando agua de lluvia. Y nosotros no, no habíamos conocido qué, qué, qué se llama el filtro, ¿verdad? Hasta que ahorita hace un año que también lo tenemos y, y de verdad que, que sí es muy buena. Cuando, cuando el programa nos trajo el filtro, eh, y los niños tenían miedo de beber el agua porque ellos no conocían y ahorita los niños pues beben agua del filtro. a contrario, ellos quieren más agua filtrado porque antes cuando ellos tomaban ese agua, cómo se enfermaban. Eh, de diarrea más principal, dolor de estómago, vómito y este y ahorita ya no. Teníamos jugón, así nada más y ten, tenemos adentro verdad de la casa, en la cocina, pues claro que ahí tenemos que guisar y ahí tiene que estar la familia para cuando van a comer, cuando van a tomar café, pues y, y al momento pues está la lumbre, verdad, y, y hay mucho humo regado adentro y ahorita ya no, el humo se va por la chimenea y sale hasta afuera y ya cuando uno está adentro pues está limpio. En el huevo y chen, yo Rancho Pere, <tose> En el chen, Alfredo Hernández Sixto.